Y me llevó con la lápida de esa persona Y pues esa persona había fallecido Ah ay, no me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! Oh. Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video Yo sé, está bien, está bien, entiendo a decir, wey no mames, este güey graba y se, se va Y hoy vuelve a grabar y mañana se va a ir, graba un nuevo juego y se vuelve a ir No, no es eso, el detalle es que han pasado ciertas circunstancias En las cuales pues me he tenido que... Retirar Pero ya estoy de vuelta Y creo Creo, creo Que ahora sí se podrá Continuar sin ningún inconveniente Eso espero, espero que no me diga nada Del día de hoy vamos a jugar Ragnarok Solamente voy a hacer un pequeño Este No sé si este lo voy a continuar Posiblemente sí, tal vez no Este juego lo jugué cuando apenas estaba introduciéndome en el, en el mundo de los juegos de la PC. ¿Te crees que a mí me importa? Este, tiene una larga historia este juego. Tiene muchos <risa> muchos sentimientos encontrados. Como mi primera laptop. Este, mi primer juego PC personal. Porque, pues sí si llegué a jugar otros. Como que es Counter Strike o este, el... <risa> Vampires. Pero no eran así como que yo lo descubrí este juego y yo lo jugué porque me gustó ese juego. Pero bueno, pues vamos vamos a ver. ¡Ay, qué hermosura, güey! ¡Ay, qué cosas! ¡Ah, qué puto! Y como siempre, yendo primero a la ciudad principal. Espérame, ¿tengo money? ¡No tengo dinero! <ríe> y, me, y, y para acabar me mandan a la ciudad más poderosa. Vamos a ver si funcionan los mismos... Los mismos códigos No, no sirven <ríe> No sirven los códigos Creo que no sirve eh, no Bueno, pues ya que Ah, agente Transporte Sí Pues mover a una ciudad A la ciudad A la ciudad de inicio Continuar sin comprar Aceptar Gracias <ríe> Ay, qué hermosa canción Hace años que no escuchaba eso. Pues básicamente es un juego MMO. Este, vamos a hacerlo más chiquitito. Ahí está para que me vean. ¡Oh vaya! ¡Oh vaya! Qué tiempos aquellos. Hace tiempo que no lo juego, la verdad. Veamos si todo sigue igual. O bueno, en algunas cosas no, a lo que veo. Pupa, ¿ok? Ay, ¡Qué hermosa canción! ¡Ay, no puede ser posible! Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. ¿Cómo puedes fallar A una pupa? Level up. Muy bien. Nivel... ¡Oh! Nivel 2, base y 3. Vamos a matar porings. Yo quiero un poring. Jajaja, ja, esto va a ser rápido. Claro que sí, va a ser rápido. ¡Ay, corre, corre, corre, corre! No, no, no, no. <ríe> no ataquen esas, esas cucarachas siendo novatos. Oh, ¡Qué hermosura! A algunos se les hará aburrido, pero a mí me encanta este juego. ¿Logros? Oh, esto no, esto no estaba antes. Tener, ok Completado uh -huh. Y ya ¿Esto? <ríe> ¿Y qué me dan por, por los logros o okay? qué? Ok, bueno esto es, esto es raro porque realmente no Antes no era así, pero bueno, ok ¡Oh! Bien, ok, tengo que guardar estos Wow, ha cambiado muchas cosas En este juego <ríe> Bueno, pues básicamente la historia es Hace años, este, cuando estaba en la preparatoria, trabajaba en un café de internet. En ese café de internet, este, pues vaya, iban varios, este, que jugaban lo que era el Age of Empires y el Counter Strike con el dueño de la, de, la, de pues, del café de internet. Y, y, pues también me acoplaba con ellos. Y un día un chavo me hizo un comentario, Oye, ¿te gustan los juegos de anime? Ahí yo, ah, Simón. Y, este, y me dice, ah, es que hay unos juegos que son similares a lo de este Age of Empires. Este, y me dice, ah, pues hay uno que no recuerdo el nombre, y dice, pero es, es, es de anime, y dice, es para PC. Y yo, no, pues lo voy a buscar, a ver si, si me gusta. Ah, porque en ese entonces yo estaba jugando el juego de Stay Mania. Eh, que es, es, digamos, el de DDR Pero para PC Y este Y pues nomás me dio esos indicios No recordaba el nombre, solo me dijo que se parecía a otro juego que, ¿Cómo se llama ese juego? ¿Cómo se llama ese juego? Era Bueno, en este caso pues digamos ahorita Roblox En ese entonces <risa> Pero no recuerdo Badu, creo que se llamaba el juego Badu, creo que se llama así el, el juego Y dijo, no, es, es parecido a Badu te, te va a gustar Y este, pues sí, me dijo No, pues que está ese juego Te, te va a gustar, y yo lo busqué y, y bueno, pues dije, a ver qué juego es Empezó a buscar Juegos anime para PC Y me salen varios Un montón, un chingo un chingo, un chingo, un chingo Pero nada que ver Con lo que realmente él me dijo y ya, pues de tanto andar buscando, en eso me encuentro con una imagen de un video, así de estos mismos. Y en el video salía, pues con una canción, este, del mismo, del, pues del mismo juego prácticamente. Yo no sabía, y me gustó la canción. Bye. Bueno, pues estuve buscando. Y este, quítate, quítate, quítate, quítate, ahí está. Y pues busqué el juego, lo investigué Y pues lo vi dije, ah pues Está chingoncito, dije yo Pues vamos, vamos a A probarlo <coughs> No, pues para Para en ese entonces <ríe> El internet Era súper lento, o sea, era estamos hablando que en ese entonces No llegaban ni siquiera Los 5 megas de velocidad Del internet Entonces me acuerdo que eran era de un mega, dos megas No puedo tardó dos siglos en descargarse el juego Pues el, el juego pesa como 3 gigas Y bueno, pues así quedó Lo, este, Ya se descargó Tardó como Casi un día entero <ríe> Porque en ese entonces era de que el, La velocidad de descarga era de Este De 50 kilobytes como máximo, yo creo, 50 kilobytes, 50-70 por ahí, y no pues da que se descarga el juego, empecé a jugar y yo ah pues, está chido, me gustó, empecé igual como novato ahorita, y ya llega este vato y me dice, ¿qué onda ya lo encontraste, pues no ha salido, pero encontraste está bien perro. Ah, pues es el mismo que te digo yo, que no sé qué Ah, no manches, pues yo ya, ya tenía rato jugando. ¿no? Ya, ya te creo que tenían Ya había subido de De, de, este De rango ¿Qué nivel tendrá este? Bueno, vamos Steve Book. Fallé Ah, sí le doy, pero vence Ah, falló, yo sí le ganó, tengo que ganarle, tengo que ganarle Tengo que ganarle Oh Mató. Por eso digo que nunca hay que atacar esos. Ahora el último punto de guardo. Nunca te cargues esos. Y me manda el otro warp. No sé por qué me mandan aquí. Creo que este lo, lo dejaron aquí de. Como warp principal. Este y pues ya lo estuve jugando y me pasó lo mismo que me pasó ahorita que se me ocurre irme a pelear con un pinche cucarachón y pues me partió mi país y este y conocí a alguien que bueno tenía un personaje que era de una priest cómo se dice en español una eh, sacerdota <ríe> o podemos decirle así y pues me enseñó varias cosas. Me enseñó cómo, cómo jugar, cómo subir de nivel en ciertos lugares. Y sin sí, morir. No, como ahorita que estoy muriendo otra vez. Y este... Y no, y, y me iba a muchas misiones con ella o él, no sé. Creo que creo que sí era ella. Pues sí, varias veces sí moría en algunas misiones. Llegué hasta el nivel... Creo que era en ese entonces. No llegaba como a mucho, nivel 20 yo <coughs> y pues por las aves del destino pues mi computadora que tenía una mini laptop pues murió o sea ya pues, ya no pudo más ya no aguanto y este se suicidó la condenada desgraciada que pasa el tiempo vuelvo a descargar el juego este para otra pc Pero no pude descargar el mismo Estuve buscando el mismo que yo jugaba el servidor anterior Era Atenas creo que era el Atenas No recuerdo Este Pero bueno Ya encontré otro Después Por andar buscando Este Encontré a... Encontré el juego Más bien el servidor Del que yo estaba jugando antes y por suerte, todavía existía mi perfil. Y pues, de varias veces, este, que empecé a jugar otra vez, <coughs> este, pues, me, me ya, ya me iba a misiones solo. Pero siempre preguntaba por el, por el personaje. La verdad, ya no recuerdo ni siquiera el nombre ahorita. Por la persona quien me ayudó en ese entonces. Y pues, nada, nada nadie me decía nada, este... Eh, mandé mensaje al, al pues al moderador, al que era el moderador de ese de ese este servidor y creo que habían cambiado algunos moderadores porque había o, sea, o sea, sí había más nombres pues el asunto fue que este uno de ellos me dijo que esa persona pues ya no jugaba o sea ya no existía ese personaje y yo no pues no no puedo creer que no sé qué y este y y no seguí buscando seguí buscando hasta un día que creo que me topé con alguien de los mismos que jugaba en ese entonces, que al parecer también volvió a regresar era muy cercano a ese pues al, al, al que era el dueño de ese personaje eh, mandó un mensaje y me dice, oye, ¿estás buscando a tal personaje le digo, sí, pues es que pues tengo muchos años, realmente hace tiempo que no estaba jugando y ya volví a regresar y pues lo estoy buscando, digo, para pues, para pues, digamos otra vez para reencontrarme con esa persona y me dice eh, no quiero ser mala onda no, pero pues esa persona ya no está con nosotros yo en ese entonces no entendía cómo es de cómo es que ya no está con nosotros yo pensé dije bueno pues ya se salió del juego cómo no te entiendo sí ya no está ya no está aquí con nosotros y yo no te entiendo o sea explícame bien y me llevó a un lugar donde en ese servidor digamos que honraban a las a los personajes caídos y ponían las lápidas con los nombres y me llevó con la lápida de esa persona y pues esa persona había fallecido y yo así como que no mames o sea y la verdad recuerdo que mi último mensaje con ella fue de que o él fue que este le había comentado que iba a entrar a la universidad y que iba a estar ausente un tiempo. Pero que... Pues que sí podíamos seguir hablando. <coughs> y... Y sí, o sea, en ese entonces era cuando estaba el Messenger. Pero para mi... Para mi condenada desgracia... El, para en ese mismo tiempo el Messenger fue cuando ya valió madres. O sea, ya el... el Microsoft pues literalmente se deshizo de los servidores... Yo pensé que realmente los servidores ya no servían Y pues no No tuve chance de platicar con él o ella Y este Y Y pues no le puede decir Nada literal porque pues yo seguía eh, Este pues en los estudios y todo Pero pues sí le dije este vuelvo a regresar Espero volvernos a, Espero que nos podamos volver a encontrar este, En el juego y pues seguir con nuestro pues aquí se llama Will, o sea, nuestro grupo pues, Y pues no Ya no está No creo que aquí No creo que aquí exista ese mapa Y lo menos, no, o sea no lo voy a encontrar porque no, no sirven los Warp <coughs> O sea no funciona el comando Warp Chime que sin dinero <risa> Bueno No vamos a poder ir a payon porque está muy caro voy a Tener que ir a, a conseguir más money Money, money, money, money Sí, pues no, no puedo ir para allá Pero sí, o sea, llegas a un lugar No creo que exista ya ese servidor ya Porque sí, ese servidor era De hecho era un servidor eh, No era como este Que es Exclusivo de aquí Este, ese era más como Universal, porque incluso había Personas de Japón, personas de Europa Este, de Corea Bueno, de hecho el, el juego pues Principalmente es de allá Y este y me tocó toparme con esa persona que era, o no sé, creo que sí era de México. Yo creo, no sé. Pero pues era de una guild muy alta, o sea, reconocida ahí en ese servidor. La verdad, nomás me enteré pues que falleció y ya no quise preguntar por qué. Y ya le, le dije al chavo, ¿no? Pues muchas gracias, Leo. Y pues ya, me salí del servidor porque pues me iba a sentir mal seguir en ese mismo servidor. Y al poco tiempo después fue cuando ya dije bueno voy a entrar una vez, ya te habían pasado como unos dos años creo quise volver a entrar y ya no existía el servidor y me decía error de conexión Ah cabrón para dónde voy Ah no me acuerdo de esto Oh ¿En la, en la ciudad de Mercades. Creo que sí. Bueno, pues yo creo que aquí voy a dejar este segmento, este pedacito. Porque... Ay, tengo que ir a desayunar. <risa> pues espero que les haya gustado. Espero no haberlos aburrido con mi historia tan trágica y triste de, de inicios de este juego, pero pues... Espero les guste. Les dejaré el link aquí abajo del juego por si lo quieren descargar del mismo servidor al que yo lo jugué. Este, crean su cuenta y me siguen. Mi nombre es Kota Hidiki. Es Nos vemos en un próximo video y <ríe> que tengan un excelente inicio de año.